Lo que se ve sobre los edificios son tumbas de un cementerio. No ser. La obra audiovisual de Jorge Luis Linares, un arquitecto de origen guatemalteco, retrata el sentimiento colectivo de muchos ciudadanos. Esto es lo que Marc Augé definió como no lugares, la indefinición, la carencia de identidad y la muerte social. Jorge Luis Linares ha centrado su obsesión por editar, modificar el espacio e intervenirlo por diferentes medios, deconstruyendo y creando un concepto. El artista genera construcciones visuales, sobre la relación que establece el observador con la arquitectura y el paisaje urbano, expandiendo la realidad al campo de lo virtual, que luego se materializa en la realidad. Y, en este proceso, el lenguaje visual se convierte en datos, produciendo así, espacios alterados, territorios y lugares heterogéneos, modificando la experiencia y su estética. Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Jorge Luis Linares, visita BlogartePlus.